afuera. No, no, no se no, ve. Espejado. No no, no, es, es Cayó uno. Polariza, polarizado. Bajó Reinhardt muy feo. mira Reaper, lo vi un Hanson echando las pelotas en el de arriba. Uh, ¿qué fue ese Reaper? Sí. Hay una Mercy atrás del Reinhardt. Me lo, me lo graficó muy loco, boludo. El rito parecía que venía planeando. Le damos el bien, Jim. Estoy curando, estoy curando. Qué pena. Listo, listo el renjado. Ah, no, lo maté. Lo maté en rojo. Chao en el Ayúdenme un poco ¡Rí atrás! ¡Uy! Lo maté justito Yo estoy muerto, así que hasta el tejido ¡Opa! opa, opa. opa. Que está la Mercy Dragón, dragón, dragón Me cortó el dragón a la mitad ¡Gordo, gordo, gordo! Arriba, gordo, eh, arriba, gordo Sí, ya lo he dicho. No, bien Lo que quiero curar Tengo ulti No, Tenía el tenía enseñé al para cargarlo, me agarró justito mató, boludo Qué mentira mató el Reaper, me llevé a Hans <ríe> Qué mentira, boludo No, están todos acá adentro ¿Estamos llegando? Yo estoy yendo, pero mira que están todos, donde está la cura después que, después que sube el túnel, eh Ahí tenés un Genji <tose> y una Mercy Donde está la cura Pará, ¿qué carajo acaba de Mercy? ¿Mercy mató dos personas? Si sí, boludo, porque estaba con Genji. Genji nos dejó en nada. No. Gracias. Si, sí, pero igual estamos bien. ¿no? Ya llegaron. Los... Sí, sí. Vos, sí sí llegaron al. Yo... yo me quedo con el enano para tirar un Superman, ¿eh, Me voy a dormir. O sea, tengo la última tengo ah, hijo de puta, el kiosco. <risa> está Un poco más de daño, si, si, si, si, porque no lo vamos a parar con nada. No, me estimearon para la mierda. No, no me maté. No. La mercy, la mercy, la mercy. Dragón, oh, dragón feo, dragón feo. Y me lo tiró a mí, boludo, no. Que es con 71 de vida, 35 de armadura, ¿qué opinas? Hermoso. <risa> Hermoso. ¿Así está mejor? Guarda. Guarda Super Genshi. Maten arriba, que que se me escapa. Mira con lo que se fue el soldado, boludo. No, no, no, no la Mercy es... Se está salvando el culo de la Mercy no, a todos, boludo. La Mercy boludo. se maneja muy bien. ¿eh? Sí. sí. Hay que matar a la Mercy, pero ya... Sí, boludo, ya fue el enano, sí. Hace dos meses que se fue el enano. Sí, boludo, ya tanto. Boludo. Están todos acá, boludo. Ah... Y no, sé si no, y no sé si no te vas a tener que poner un bastión, boludo. Dios mío. No. La cogida. Si, sí, boludo. Nada no, pasa que la Mercy, cuando el equipo de ellos tiene la Mercy, si no matamos a la Mercy primero, olvídate. Pasa esto, boludo. No, no matamos a ninguno. Bueno. No. De farras, boludo, no tienen alcanzarla. alcanzarlas. Paso no. Pasa farra. Y sí, de Hanson la puedo bajar, pero. Si, sí, pero si te baja de Hanson con farra, pero te ah. tiran los huevos. Necesito vida. Y si te la pone bien, te la pone, boludo. El sello de mierda ese. Sí, sí, pero vos ganás porque te estás moviendo siempre en el aire, boludo. Ahora... No tenés rayos. No. No puede ser, boludo. O es que me reperdoé las patas. Casi muerta. Me ya el rodor, fuego, No es una máquina, no escuché la campana De pie, hijo de perra Porque Miki te ama Bien. Asesinato triple, what? <risa> Cuádruple, ok? <risa> no sé que hice, bro Saquen esa mierda de ahí Vamos a aguantar esto acá Voy por el Ah, toma, eh. No mate a nadie, pará. No, no, no, nadie, no, no, no. Jodeme que no venían por ahí. Ah, se jodieron, papá. Ah, toda la sí, mala leche. Toda la mala leche, esta. Papá debía iba a haber esperado. Ah. Ahí va, eh. ¡Excelente boludo! ¿no? quédate atrás mío! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡No viva me importaron! Reinstar, ¿no? La agarré a Enchi para atrás. ¡No! ¡Estoy ¡Hija de puta! No tengo vida yo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ahora? La si estaba bajita. para que yo y te boludo puta, agarran... Malo, de puta. No lo eh. No, no. Lo cubrí, lo cubrí, lo cubrí, me lo cubrí, acá, me lo a llevar, yo me lo cubrí, lo me lo cubrí, me me lo lo Voy para atrás, No, me me Sí, sí, pero hay que aguantarlo, dos minutos y medio aquí arriba arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. si la puta madre. El único que me podía... Arriba en el puente, boludo. Dar, no, boludo. No, me mató cuando iba a agarrar. Lo empujé, lo el... empujé, lo empujé, pero lo maté. No, me mató, boludo. No puedo creer que Estoy moviendo, pero... Estoy... boludo. Ahora el gordo, gordo... ya la maté, ya maté, La maté, la maté, la No. La maté, la maté. La maté, la maté. Sí, pero lo tiro, lo tiro, lo revió. Dale, dale, venga. Guarda, que, cheque, cheque. Yo, cheque, cheque, cheque, cheque. boludo boludo <risa> no, Jajajaja ¿Crees que me de gana o me quedo mal soldado? No, no, quédate con el soldado precisaría si un, no si un ranger que me cubra a mí boludo Voy Tienen todo, tienen todo Igual <risa> no. no? después vamos a tener que ganarlo, ¿no? pero no Entré justo. Es que yo, otra yo tengo vez. la ulti ya y quiero cambiarme. Pero... Tengo la ulti. La... No, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos arriba. con la Mercy. Eh. Entonces, no sea yo me un... adelanto, yo me yo, adelanto. No, Mientras que no sea un Genshi lo bajo. Callate, hija de puta. Ya te, para acá. ¿Eh? Arranca, arranca para adelante Gorda. Ah, oh, la fuera, la fuera en la casita, cuidado Tengo el super Yo también, yo tengo el super No me hagas esto Y la revivió el pedo, vamos Con la ulti de viva la podemos, lo podemos separar La tengo que Ale, yo, La trampa de ti, la trampa de Mangarré necesito? viva, tengo 11 nomás Metete a la casa, boludo Muerto Ranger. Gente atrás, Genshi atrás, gente atrás, gente atrás y lo tengo en la espalda. A tomar por culo, chaval. Bueno, ahora, es te? Hermoso. ¡Oh! No, no, no, no, no, nombre esto.